Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y nada, sean bienvenidos a este top 6 de las mejores armas navideñas de respawnables. Ah, caray. Eso sí me interesa, ¿eh? <risa> Y bueno empecemos con el puesto número 6 de este top, el puesto número 6 se lo lleva el arbolito de navidad. Esta arma recientemente regalada en este evento de Winter Camp 2020 que la verdad se está volviendo en una de mis favoritas por el diseño que tiene no por nada más la verdad es que en utilidad no es tan buena. No te va a servir mucho en el modo multijugador a menos que uses glass cannon y pues nada la verdad es que esta arma no tiene tanto daño como las otras armas que vamos a ver y en cuanto a utilidad no es tan útil solo en el modo multijugador no vas a matar a mucha gente en el modo misiones va a ser algo para divertirse un rato y nada más. Así que nada, esas serían las razones por las que esta arma está en el puesto número 6 de este top, así que sigamos con esto. Y bueno para el puesto número 5 de este top tenemos a la Flaregun MK2 esta arma que salió en 2015 o 2016 la verdad no recuerdo exactamente en qué fecha salió pero el que tenga la información exacta pues déjelo ahí en los comentarios. Además de esto esta arma es la arma del Santa Azul Mata de un solo tiro generalmente porque a veces te puedes encontrar con gente que use antes, Pero en la mayoría de ocasiones va a matar de un solo tiro El único punto malo que le veo a esta arma es que tiene caída de bala Esto significa que esta arma solo nos va a servir en mapas de mediano y corto alcance Porque si intentamos lanzar de largo alcance lo más seguro es que los enemigos no esquiva en las balas y tendríamos que calcular muchísimo los disparos que vamos a hacer así que nada esas serían las razones por las que esta arma está en el puesto número 5 de este top y sigamos con el puesto número 4 en el puesto número 4 de este top tenemos a la pistola de bengalas mk3 esta pistola de bengalas con mira te va a servir bastante para todo tipo de modos de juego Aunque claro en el modo hordas no va a ser tan efectiva como otras armas que te voy a presentar aquí en este top Así que nada, esta es un arma que en balance general es muy buena, te sirve para todo tipo de rangos de distancia y ese es el punto bueno que tiene la pistola de bengalas MK3 que te va a servir para mapas de largo, mediano y corto alcance. En todos estos mapas te va a dar un desempeño bastante bueno. Aunque claro como ya lo dije anteriormente y eso es lo que le cuesta el puesto número 4 a esta arma. Es que no te va a servir tan bien como podrían funcionar otras armas de este top en el modo hordas. Y para el puesto número 3 de este top Entra en el podio la Flaregun La Flaregun se lleva la medalla de bronce de este top Porque es un arma bastante buena Que tiene muy buen daño Tiene muy buena velocidad de recarga Y muy buena velocidad de disparo Su disparo es directo Además de esto algo que me influenció bastante fue que es una de las primeras armas que salieron en Respawn Una de las primeras armas de evento y una de las primeras armas que pudimos decir Wow, esta arma está muy buena, la verdad es que está bastante OP Y nada, una arma como esta la verdad es que no podía quedarse por fuera del top 3 de las mejores armas de navidad Y en el puesto número 2 la medalla de plata se la lleva la pistola de Bengalas Dual. Esta arma salió hace unos 2 o 3 años y la verdad es que sigue siendo muy vigente Sigue siendo un arma muy usada por lo buena que es La verdad es que es un arma muy buena, sigue haciendo mucho daño Sigue acabando con los enemigos igual de fácil que cuando salió Y esta arma la verdad es que te va a servir en prácticamente todos los modos de juego Es un arma que tiene mucho daño, acaba con todos los enemigos de uno o dos disparos la verdad es que tiene una recarga bestial. Esa es la mejora que tiene en cuanto a la pistola de bengalas normal. Su recarga la verdad es que la recarga rapidísima. Tiene dos balas que es aún mejor que... Que como estaba antes y nada la verdad es que te va a servir en todos los modos de juego te va a servir tanto en modo misiones como en modo multijugador y en modo zombie en modo hordas te va a servir muchísimo aunque claro que no es tan buena en el modo hordas como la arma que viene a continuación la arma que ocupa el puesto número uno de este top. Y bueno, para el primer puesto de este top, la medalla de oro se la va a llevar la arma que están viendo, la escupe fuego. Esta arma, la verdad, se lleva todos los honores porque es un arma que te va a servir mucho en el juego es un arma muy buena que tiene una buena agilidad un buen daño una buena precisión de todo en general es un arma que va a servir muchísimo en todos los modos de juego y por eso está en el puesto número uno de este top porque te va a servir en el modo misiones en el modo multijugador normal para completar los eventos. Y en el modo hordas que ese es el gran plus que tiene esta arma. Porque en el modo hordas te va a servir igual o mejor que cualquiera de las otras armas de tipo zombie. Así que nada déjenme en los comentarios qué tal les pareció este top. Si ustedes lo acomodarían de otra manera. Si pondrían otras armas. No lo sé déjenmelo ahí en los comentarios. Y nada si te ha gustado este video deja un like, si quieres más contenido de respawn y quieres enterarte de todas las novedades del juego pues puedes suscribirte a este canal y si quieres puedes seguirme en twitter que ahí te avisaré mucho más rápido de todo lo que pasa en respawn. Así que nada un saludo a todos, un saludo a los viejos y nos vemos hasta la próxima.